Para fabricar las tarjetas eh, hay muchas maneras diferentes, pero la que usamos nosotros para que tenga un aspecto más que no profesional o bonito eh, es imprimiendo en un papel grueso, en este caso de 160 gramos, y el truquete es bastante tonto. Todos los que hayáis jugado Magic y similares, te lo habéis hecho siempre. Si os dais cuenta, tenemos dos caras. Os podéis complicar la vida para pegarlas y demás, pero siempre o sea, siempre no, pero es bastante frustrante y si como nosotros vais a estar teniendo varias copias del juego y vais a modificar cosas y queréis usarla mucho esto es mucho más rápido os vais a una papelería y compráis eh, papel a ver, por aquí, papel de 160 gramos te lo suelen vender en pliegos de 25 50 hojas o así como tengo, como tengo la hojita bueno, papel, podéis escuchar estos son tres o cuatro hojas, no son más es bastante duro. Aseguraros que vuestra impresora lo pilla. Yo tengo una Canon PIXMA bastante baratita y, y hasta 180 gramos creo que, que funciona bien. Entonces, os imprimir las tarjetas. En caso de que no tengáis papel grueso, os las podéis imprimir en, en papel normal, en folio 1A4. Está preparado para A4 los PDF eh, Las recortáis y usáis tarjetas, tarjetas o no, sea, cartas de, de una baraja normal para los dos. Entonces tendréis unas cartas un poco más feitas, pero pero servirán igual. Y lo único que os queda es comprar, para los que no las conozcáis, las bolsitas estas de tarjetas. Estas las venden en cualquier tienda de, de juegos, de, de Magic, sobre todo, se pusieron de moda. Y se utilizan para todos los juegos que, que tengan tarjetas. Estas son estándar de 2,5x3,5 en pulgadas, tamaño de póker. Y metes vuestra vuestro dorso. metes vuestro dorso y vuestra cara. Eh, imprimiendo las hojas de manera normal en A4 y cortándolas con un cúter, tardáis un ratito o sea, no se tarda más de un cuarto de hora en cortar todas las carillas, incluso con los dorsos, si, si lo hacéis entre dos y en cuanto imprimís el juego, a, en media hora lo tenéis ya sobre la mesa para hacer la partida así que es muy fácil, de hecho os recomiendo también que hagáis una cosa que es fijaros cuando metáis las las caras que os quede siempre del mismo lado que la abertura está igual. Si no es para cuando estés jugando, es un coñazo. pues nada, es muy fácil de montar. <música>